Hola amigos de YouTube, aquí su amigo Eaxi con otro nuevo video. En esta ocasión les enseñaré a cómo descargar GTA by City Stories para PC. Bueno, para poder jugar en PC, obviamente, tienen que descargar el emulador de PSP, como pueden ver aquí en descarga. Yo les dejaré el link del, del programa directo en la descripción del video. Una vez instalado, ya que como lo, como ven lo tengo como saben, lo tengo instalado, no lo instalaré voy a ver otra vez. Ya que lo tengan van a abrirlo. Bueno, ya aquí lo pues, como pueden ver, ya lo tengo. Luego van a ir a descargar el GTA by City Story, que se lo dejaré también en la descripción del video. Una vez lo tengan descargado como esto así, deben instalarlo. Una vez, una vez instalado, ya tendrían el juego en su computadora Ahora, para jugarlo deben de ir a su PSP Y a su emulador de PSP Y le van a dar donde dice cargar aquí O pueden buscarlo por aquí archivo y le dan a cargar Pero yo lo voy a hacer desde aquí Le dan aquí a cargar Y van a buscar el juego El ISO del juego Como pueden ver aquí dice Grand Theft Auto by City Story Usa, mirenlo ahí Le vamos a dar a abrir y el juego se nos abrirá como pueden ver en mi pantalla una vez así ya deberán configurarlo vamos a darle a la tecla de escape y vamos a ir a ajustes generales es lo gráfico les, les recomiendo que lo dejen por defecto el audio si quieren lo modifican aquí es lo importante vamos a ir a irse controles Vamos a marcar esta pestañita que dice controles en pantalla y vamos a ir hacia abajo donde dice usar el control del ratón vamos también a clickear luego vamos a ir donde dice asignar botones más para arriba le damos asignar botón aquí en esto arriba abajo izquierda y derecha aquí vamos a usar nuestras teclas del teclado que dicen dicho dicho nombre luego en la zona de abajo en el círculo, un ejemplo, si lo quieren usar con el mouse Le dan aquí a la M Y van a dar clic al botón que quieran usar para esto En este caso el círculo sería para, para pelear Por eso lo tengo con el mouse El X es para saltar intro Saltar cinemática Y como quien dice el botón de aceptar todo Yo lo tengo como la W El cuadrado Sería el de frenar eh, Realiza otras acciones Pero por, por ahora lo uso nada más para frenar Lo tengo con el X El triángulo sería el, el botón de, de poder subirse a vehículos Por eso lo tengo como F La tecla Start la pueden poner como P Yo la tengo como O Que ya que es para poner pausa al juego Seleccionar la tengo yo como L la L, que sería R, L, L y R. L la tengo como Q y R la tengo como E. Estas cuatro que dice arriba, abajo, izquierda, derecha. Estas opciones son para caminar con el personaje. En mi caso tengo W para caminar hacia adelante. Abajo para caminar hacia abajo, obviamente. Izquierda para caminar hacia la izquierda. La A para caminar hacia la izquierda y la D para la derecha. Luego lo demás no es tan importante, lo pueden dejar tal como esté o lo pueden configurar de acuerdo a su gusto. Bueno, ya tenemos juego configurado, vamos hacia atrás y damos a continuar aquí. Si quieren saltan las cinemáticas, como pueden ver tengo los botones activados y van a saber a qué botón le estoy dando. Que acción estoy realizando. aceptar todas las cinemáticas. Ya salto las cinemáticas, todas las cinemáticas, todas las cinemáticas Y bueno, como ya pueden ver, tengo el juego perfecto, miren Estoy usando W Dale, dale clip para que los botones, miren, ahí estoy caminando dando la X también al mismo tiempo Ya que en este, en este emulador puedes usar una tecla para dos, ah, para dos acciones Aquí estoy caminando hacia adelante, aquí hacia abajo, aquí hacia la, hacia la izquierda Y aquí hacia la derecha para pelear tengo el círculo como pueden ver Ahora para que vean des, desde un auto Vamos a ver si hay un auto por aquí Una moto creo que hay Ok, miren la, miren la moto Como yo la utilizo en el, en el X se frena En la O tengo pausa y bueno, de esta manera tendrían el GTA Vice City Stories en su PC. La configuran como la tengo el mío. O guiándose como configura el mío. O como le guste. Bueno amigos de YouTube, este sería el video tutorial. De cómo tener el GTA Vice City Stories en tu PC. Espero te guste. Si es así, te puedes suscribir dar un like. Cualquier duda o ayuda que necesites me hablas en los comentarios. También... La descripción pueden ver encontrar en la página de Facebook del canal. El Instagram. Un link de nuestro Patreon para el que quiera apoyar monetariamente. También están los links de mi usuario para jugar online en GTA V si gustan. Y en la descripción está todo. Así que bueno, ahora sí. Te despides amigo. Si ya llegas y nos vemos.